que más me conviene. Amén. Misericordiosísimo Dios y Señor mío, que en el nombre de Jesús tu Hijo nos dejaste universal medicina para todas nuestras dolencias, ofreciendo a sus apóstoles que con la invocación de este dulcísimo nombre curarían todas las enfermedades. Yo te ofrezco los méritos de tu esforzado mártir San Blas, a quien Concediste, estando próximo a la muerte, la petición que te hizo de favorecer a todos los que en sus enfermedades y ahogos invocasen tu nombre. Y te suplico, me concedas que traiga siempre mis labios endulzados con la invocación de estos nombres, para que menospreciando los asibar para que, menospreciando los acíbares y las amarguras del mundo, consiga la sanación del alma y cuerpo. Y lo que te pido en esta novena, para gloria y honra tuya. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.